Bienvenidos a Cinefiliando ya. En el presente video haré un repaso por la filmografía de John Waters, que se desarrolla entre principios de 1960 y principios de los 2000. Y es un autor considerado de culto por sus films controvertidos, polémicos y transgresores. Así que comencemos. Para abordar sus pelis hice un trazado temporal, que generalmente se hace este trazado, que es entre sus pelis más underground o de bajo presupuesto, que se dan entre 1960 y principios de 1980, y su etapa más comercial, que se da entre 1980, finales, y principios de los 2000, para ver un poco las diferencias y las continuidades entre ambos periodos y las características más destacadas del director. En cuanto a la cámara, Vemos que en la primera etapa generalmente está desnivelada, movida y en mano con preferencia de planos americanos medios y planos pecho. Casi no hay planos detalle ni planos generales grandes. En la segunda etapa en cambio ya hay más heterogeneidad en la cantidad de planos y una estructura narrativa visual más convencional, si se quiere. Sin embargo, continúa la preferencia del director por planos americanos, planos medios y planos pechos y hay pocos planos de talle y pocos planos generales grandes. En sonido las dos etapas coinciden, ya que el director utiliza siempre música de rock vieja de la época de 1940 hasta 1960 aproximadamente, ya que en ninguna peli o casi ninguna de sus películas se ve, se oye mejor dicho, música contemporánea al film que se está reproduciendo, siempre es rock viejo. Y una particularidad del periodo previo sería la utilización de voz en over para narrar lo que se está viendo en pantalla. Sería como una narración que hacen los personajes, o un tercero, de lo que se está viendo. Across town, located in the teeming metropolis known as downtown Balmer, live Connie and Raymond Marble. Two jealous perverts that hate divine fame and notoriety more than anything in the whole world. And now, thanks to your guidance, I realized that one should always follow their own conscience regarding utmost personal matters such as these. I took a seat in the back of the church and tried for the first time in my life to make some sort of spiritual contact with my maker. En cuanto lacenografía vemos in the primera) una estética desnivelada y muy recargada, con muchos motivos en paredes, cortinas, pinturas y muchos estampados y colores brillantes, dando una sensación como de caos. En cambio, en la segunda etapa se abandona parcialmente esa estética tan abigarrada y kitsch, si se quiere, pero se continúa utilizando una multiplicidad de objetos o estampados y motivos en algunos objetos o paredes pero ya se pierde un poco esa sensación de caos y de abigarramiento que daba la anterior estética. También destacan las ambientaciones en interior, siendo las de exterior muy pocas y perteneciente mayormente al primer periodo. En cuanto a la trama, en la primera etapa vemos una predominancia de diferentes temas tales como la comida, los marginados, la violencia y el gore, diferentes perversiones sexuales como el food fetish, el bolleurismo, entre otros y algo crucial en sus películas que es la tensión y relación entre lo vulgar o grotesco y lo bello En cambio en la segunda etapa vemos un desplazamiento temático hacia temas relacionados al mundo del arte y una crítica estereotipada por ejemplo se nombra a los beatniks que eran como unos bohemios del arte de la década de 1960 se critica a instituciones como por ejemplo el museo de Whitney de Nueva York o también se critica a Hollywood y al cine comercial se hace todo como una crítica parodiesca de todo ese mundo del arte elitista, bohemio, etcétera e institucionalizado y con respecto a los marginados continúan presentes en sus films pero ya representados en comunidades, comunidades como de minorías sexuales, comunidades de negros, comunidades de los sin techo, ya no son personajes pintorescos y grotescos también, ya entran dentro de una bolsa homogénea. Sin embargo una coincidencia que tienen los dos períodos respecto a la trama es la presencia de diferentes temas como eh, las instituciones mentales o los psiquiatras las iglesias y la religión, que están muy presentes en sus films, la violencia y también, y mayormente lo que vi yo en las películas, la familia, como una crítica a la familia nuclear y occidental, familias disfuncionales en sus pelis, pero siempre el valor o la institución familiar está en sus películas de una forma u otra. Otra coincidencia entre ambos periodos es que todas sus películas se desarrollan en Baltimore, que es la ciudad de nacimiento del director, que queda en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Y siempre vemos en paneos o travelings a los personajes caminando por las calles de la urbe. Y también se hacen filmaciones en exteriores en los bosques del lugar o en barrios aledaños. Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. The Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore. Baltimore.